Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en función de dónde estéis, como cada semana de distancia Y en esta ocasión uh, tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Porque uh, verdad que muchos de vosotros, o sea, yo creo que siempre queremos proteger nuestro espacio, ¿no? el lugar donde vivimos o donde trabajamos. Y a veces no somos conscientes de, de que ese espacio genera su propia energía, no, bien sea pues por estados anímicos, bien sea pues por uh, por situaciones, incluso otras personas que ocuparon esos lugares, no, y sea por lo que sea permanecen ahí. Por eso es tan importante poder efectuar una limpieza energética, no, sobre todo, sobre todo si nos encontramos con personas que dicen, oye, no me acabo de sentir cómodo en casa o uh, tengo como intranquilidad o noto como presencias o sensaciones extrañas o ruidos o olores, ¿no? Que se perciben olores, a veces el otro día me decía una chica como olores de tabaco, ¿no? Uh, si tienes estas sensaciones, desde luego nos está indicando que es súper necesario. Pero hoy he invitado a un gran especialista. Que es José María Tapia, compañero del instituto también. José María, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Gracias Esther por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí. <risa> Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y eh, bueno, como estaba comentando, eh, lo importante que es realmente hacer una limpieza del hogar, sobre todo si se notan estas sensaciones o estas percepciones. ¿no? Pero vamos allá. ¿Por qué crees que es importante eh, realizarla? ¿No? Aparte de lo que yo he dicho, ¿por qué crees que es importante realizar una limpieza energética? Pues, pues buena pregunta. La verdad es que lo, lo importante es porque nos está bloqueando. En algún aspecto de nuestra vida nos está bloqueando. Y claro, esto lo podemos dividir a nivel de trabajo o a nivel de casa. Y cómo, lo importante es cómo darnos cuenta, ¿no? cómo percibir que algo nos está bloqueando. ¿Cómo lo percibimos? A través de los sentidos. Y los sentidos, tenemos el gusto, la vista, el olfato, pero hay un sexto sentido, que es la intuición. La intuición, la neurociencia, ya ha demostrado que vemos... 2000 bits de información, pero a nivel neuronal estamos viendo 200.000, entonces estamos captando mucha sensación y como bien has dicho Esther, los sentidos puede ser el olfato, la vista, a veces aparecen manchas oscuras, ¿no? por el cabello del ojo, estás solo, pero algo hay que te pone en alerta. Y claro, cuando te ponen alerta, ¿qué sucede? Que empieza a activarse una serie de pensamientos y emociones. Y esos pensamientos y emociones lo que generan es un desequilibrio físico, o sea, ¿qué quiere decir? Rigidez. Y esa rigidez te pone en alerta. Y en ese momento sientes que algo pasa y no sabes el qué. Y eso genera muchos conflictos. Primero, alimenta los miedos, por supuesto, pero también genera conflicto y malos entendimientos en la comunicación. Por ejemplo, yo me he encontrado ¿no? a nivel laboral, Personas que están creando un proyecto nuevo y que están en un lugar, en un espacio que acaban de, de alquilar y de pronto les vienen pensamientos de carencia, de no va a entrar nadie, de, de, de, de, de me va a faltar el dinero, de no voy a llegar y, y ellos me dicen, dice es que esto no es mío, yo entro con una ilusión, con una creatividad, me vienen estos pensamientos y me bloquean. ¿Y qué es lo que bloquean? Pues precisamente eso, la creatividad y lo que les impide es pues generar ideas nuevas para que lleguen esas personas. Por eso es súper importante a nivel laboral limpiar esos espacios, pero a nivel personal también, porque cuando vamos a casa, en casa es cuando nos relajamos, es cuando el cuerpo se regenera, pero al llegar a casa ahí también se acumulan, si hemos discutido, si hay conflictos, y eso genera desorden, desorden físico, pero también desorden mental, y eso genera también discusiones. Así es, como tú has dicho, ¿no? tanto en lo que sería el hogar como lo que serían los negocios, ¿no? Porque cuántos negocios hay que no acaban de arrancar. De hecho, yo sé que tuvimos una experiencia ¿no? con un negocio que no arrancaba, no arrancaba, y sí. fue muy bonito porque fue a hacer una limpieza y a partir de ahí todo fluyó, ¿no? O sea, sí. supongo que se reordenaron todas las energías, ¿no? Sí. Um, yo lo que sí que me gustaría es que nos explicaras también cómo se realiza una limpieza y qué es necesario para hacerlo. ¿no? Bueno, lo, lo importante en una limpieza es estar presente, fíjate que es algo muy básico, sí, pero sí, de, es importante de estar presente, hoy en día nuestro cuerpo está presente, pero con el móvil estamos Dios sabe dónde, entonces sí. hay que estar presente y para estar presente yo lo que hago es, yo voy y con la persona pues amplifico la información de lo que hay ahí y les ayudo y les educo a que se den cuenta y de esa manera, de esa manera poder equilibrar el lugar, pero ¿cómo lo hago? Pues lo hago con las herramientas de ataraxia. Ataraxia significa equilibrio y lo que hacemos, utilizamos utilizo los cuarzos, utilizo la geometría, utilizo el sonido también y por supuesto las varillas. Las varillas son varillas de radiestesia que nos indican qué información o qué energías hay ahí para liberarlas y regenerar y crear una nueva. Y bueno, y de esa manera pues poder encontrar el equilibrio, pero también súper importante educar a la persona para mantenerlo así. Para mantenerlo limpio, sí, porque fíjate que hay veces que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De entrar en un sitio y decir, ay, qué, qué mala energía, ¿no? Qué, qué, qué, vibra, qué mala vibra, mucha gente dice, ¿no? Sí, sí, sí. O por ejemplo ir a un sitio y al contrario, ¿no? Que, que se te engancha la, la, la alegría. O sea, esto es lo que nos está diciendo es efectivamente los sensibles que somos. Todos, todos, a las energías, que aunque no las veamos, como bien has apuntado tú antes, pero están, o sea, no las vemos, pero es no que decir que no existan, no es como la sal, tú no la ves en el plato, pero si le tiras mucho, lo notas, ¿no? Pues claro. es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí, cierto sí. es que también hay sitios que vas y que dices, ay, llego aquí, me vienen unas ganas de llorar, porque igual hay una energía, pues, densa o... O no, o cuando vienen al, al centro, ¿no? Que hay personas que como ya tienen eh, esta... Nos es, ampliamos, lógicamente, por los campos reticulares, quieras que no, se percibe mucho más las energías y vienen ya pues sacando toda su, su, su historia dentro, ¿no? Pero eso queda si no lo limpiamos, como has dicho tú, ¿no? Así Entonces, es. ¿cuáles serían esos beneficios de, de hacer esta limpieza, no? Sí, pues mira, los beneficios principalmente es... Mente despejada, eso quiere decir que cuando se desbloquea la energía, automáticamente lo que te viene es la claridad, la claridad de ideas, la creatividad y por supuesto la buena comunicación, tanto en el trabajo como en casa. En casa, pues, pues quizás ¿no? hay una comunicación más fluida, hay un entendimiento, hay una comprensión, por supuesto, hay una, un respeto y una flexibilidad. Pero claro, como bien has dicho, hay casas que se, han que, que, que se han faltado al respeto. Y esas energías quedan ahí. Y es verdad que cuando hay buena energía, ¿eh? cuando viene la familia o los amigos no se quieren ir. Pero cuando, cuando es todo lo contrario, ¿eh? no vienen. Pero muchas veces es por esas energías que están ahí. Y de alguna manera están afectando. Pero imagínate cómo afectan a la persona que habita en esa vivienda automáticamente pues te genera esa tensión ¿no? y ese malestar y, y por supuesto alimenta los miedos. Entonces los beneficios es a nivel de hogar. Fluye el amor, fluye la comunicación, fluye el respeto, el equilibrio y eso llega a un entendimiento que beneficia a las personas que habitan, pero también a los hijos, porque los hijos sí que son súper sensibles, no tienen una mente condicionada como nosotros, ¿no? los adultos y los niños muchas veces avisan a los padres de que perciben cosas, de que ven cosas, de que sienten cosas. Los padres, si los escuchan y les hacen caso, pues eh, les podemos ayudar a encontrar respuesta a través de una limpieza energética. Y ellos están pues, muy sensibles a estas energías. Pero en el hogar también, hay en el hogar, en el trabajo también es importante los beneficios, es pues, bueno, que la prosperidad y la abundancia vuelva a, a ese lugar de tiempo. Porque Aparte de esto de las energías que has dicho tú, que pueden ser pues, discusiones ¿no? que se van generando como energías que se quedan ahí eh, enganchadas ¿no? de alguna manera, también es cierto, ¿no? si no me equivoco, que hay alteraciones telúricas también, ¿no? puntes de cruce, zonas que ya son geopatógenas, ¿no? o, o aguas subterráneas que también pueden estar influyendo. Pero también es cierto que cuando, yo lo digo por una experiencia que tuvimos, ¿eh? De cuando alguien ha fallecido en una casa y luego la compra otra persona o, o un alquiler ¿no? que alquilan una casa y notan esa presencia. Eso es así, ¿verdad? También, José Mari. Así es. De hecho, el alma es información y la información son emociones, son sentimientos y pensamientos. Tú estás en casa o en tu trabajo y de pronto te vienen cosas que no son tuyas y a veces son de, de esas almas que están ahí y que al final ¿de qué se alimentan? Se alimentan de la luz y nosotros somos luz. Entonces vienen, se incorporan en nuestro campo energético y nos llegan pensamientos y emociones que no son nuestros. Y claro, lo importante es darte cuenta de ello y pedir ayuda. Y pedir ayuda, porque al fin y al cabo no son malos. Lo único que necesitan ¿qué es ir hacia la luz, y tú eres luz. Entonces, lo importante yo creo que en la vida es dar lo mejor de nosotros mismos y, y transmitir ¿no? lo que llevamos dentro. Y si algo te lo impide, hay una solución, hay que hacer un reinicio, hay que hacer un reset, hay que hacer una limpieza energética. Y una cosita, José María, porque hay personas que me están preguntando, ostras, pero ¿y esa limpieza la hago una vez y ya está? ¿Perdura en el tiempo? Y yo diría que son dos preguntas, ¿no? Porque estoy uniéndote dos que estoy viendo aquí. Una es si perdura en el tiempo y la otra es ¿cuánto tardas en hacer una limpieza? Claro. Preguntamos primero la, si la limpieza perdura en el tiempo. La limpieza, buena pregunta, porque la limpieza perdura en el tiempo si cuidamos ese espacio, si cuidamos nuestro hogar. Si en vez de discutir en casa, discutimos fuera. Si no, no, discutimos. Mejor no no discutimos. Eso, eso por supuesto. <risas> si hay buena comunicación, por supuesto que sí. no Desde el respeto podemos hablar en casa. Pero muchas veces, a veces, en casa la confianza, ¿eh? nadie nos ve, se eleva el tono. Entonces, bueno, hay que cuidar el hogar, hay que cuidarlo y, y hay que respetarlo. Y en, y, en el, y en el trabajo lo mismo. Entonces, puede perdurar si tú lo cuidas. Yo te enseño, yo te enseño a, a cuidar ese espacio, a que perdure en el tiempo. Y si tú lo cuidas, pues por supuesto, y con lo que yo te enseño, pues perdura. ¿Cuánto tiempo? Bueno, normalmente lo que, lo que suelo tardar son unas tres horas y media, depende del Peso espacio. Eso por un piso de, de, de, qué es, de cuántos metros, más o menos. Sí, 90, 90 metros cuadrados más o menos, son como unas tres horas y media, porque no solamente es limpiar, es, es limpiar, es educar a la persona, ¿no? es hablar, es hacer como, como una terapia del hogar, ¿no? uh -huh. o, o del espacio en el que estás. Y entonces, esta terapia hay que educar, porque cuando aprendemos, nos empoderamos, y cuando nos empoderamos no hay energía que pueda con nosotros. Bueno, yo creo que una cosa muy importante que ahora nos están preguntando cómo podemos, uh, o sea, cómo pueden contactar, bueno, pueden contactar perfectamente con el instituto y nosotros... Te... Los contactaremos contigo. Bueno, es que estás dentro, formas sí, sí, ¿no? parte, ¿no? Por supuesto. Nos pueden llamar y entonces te daremos. Lo que sí que es muy importante es que, aparte de esto que has dicho tú, tú primero realizas un escáner de todas las estancias para identificar las energías y cómo estas te están afectando. Porque, claro, hay veces que hay zonas, ¿no?, que son mucho más uh, propensas a tener energías negativas ¿no? y sí. como has dicho lo de las varillas y es que a mí me encanta cuando cuando has venido alguna vez me ha encantado porque vas haciendo ese escáner ¿no? y se ve tan claro y luego haces el escáner a la persona que esto es una maravilla yo desde aquí lo aconsejo a todos porque como has dicho tú no es solamente la casa sino que es la persona por eso de estar presente porque a veces la propia persona puede tener algún Cruce, ¿no? En eh, energético, en, su, o en el pecho, o en el plexo, y, y tú ahí les ayudas también, ¿no? Entonces me parece sí. que es maravilloso poderlo decir, porque para ti es algo ya natural y, y quizás por eso no lo, no lo has comentado, pero que creo que es muy importante que las personas lo sepan también, ¿no? que, que se realiza sí. un escáner, o sea, ahí no se va a quedar un punto de la casa sin que esté revisado. Y a luego. Te agradezco que me, que me comentes esto porque sí que es verdad. Yo les enseño a las personas, primero ellos, bueno, nuestro hogar, ¿no? Lo alimentamos aquí y, y es nuestro campo energético. Entonces, claro, yo les enseño a que lo mismo que sucede dentro de ellos a nivel energético también pasa afuera. Y en, y en ese momento se dan cuenta, ¿no? Que lo que piensan, lo que sienten, pues también lo transmiten. Y claro, cuando lo transmites cada día, cada día, pues alimentas y alimentas una serie de energías que están ahí y que, y que nos están repercutiendo o afectando. Yo creo que el ser humano merece ser feliz y para ser feliz, pues bueno, lo importante es que la energía fluya y si algo está estancado, aprendamos de ello. No es nada malo, simplemente aprendamos. Muy, muy bonito todo lo que dices y una última pregunta antes de finalizar. Uh, ¿Se equilibran también las líneas Harman? Las líneas Harman, como bien he dicho, a través del método de Ataraxia y a través de los cuarzos, los cuarzos tienen unas propiedades que equilibran, que equilibran espacios, ¿no? como ya se hacía en civilizaciones antiguas, y al equilibrar ese espacio y al programarlos pues entonces mantienen esa energía y equilibran y armonizan ese espacio para que no te afecten a nivel energético y para que todo fluya en tu casa, en el hogar, en, en el trabajo o, o en el lugar en el que estés. Pues muchísimas gracias, José Mari. Volveremos a invitarte otro día para que nos expliques no, claro. un poquito más, quizás algunas de las temas que tú también usas, un poquito más de curiosidad, ¿no? Pero mientras tanto, decirte que mil gracias por tus explicaciones y bueno, daros las gracias también a todos vosotros por estar aquí, por escucharnos y ya lo sabéis. Si tenéis alguna sensación o sencillamente queréis Mantener igual que limpiamos nuestra ropa y limpiamos nuestras emociones, queréis hacer una limpieza de vuestro hogar porque siempre es necesario. Pues nada, solo tenéis que contactarnos y José Mari vendrá ahí para realizaros esta maravillosa terapia del hogar. Muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.